Todos los que nos dedicamos al estudio de la transcomunicación instrumental conocemos los resultados de las experimentaciones del italiano Marcello Bacci. Lo que prácticamente se desconoce es el papel fundamental que jugó su mujer en muchas de las experiencias transcomunicativas de Bacci. También se desconoce que Marcello Bacci fue un gran especialista en hipnosis terapéutica. Una disciplina que le enganchó desde un primer momento cuando en el periodo en el que estuvo trabajando en Inglaterra entre 1949 y 1952 asistió a un extraordinario experimento de hipnosis que le dejó perplejo. Así que de manera autodidacta se introdujo en el mundo de la hipnosis descubriendo la facilidad que tenía para inducir el trance hipnótico en otras personas de una manera rápida y sin tantos procesos típicos usados para tal fin. Bachi practicaba la hipnosis terapéutica a sus más allegados o con personas que sabían de sus habilidades y necesitaban ayuda siempre de manera gratuita, lo mismo que sus sesiones de transcomunicación con la radio. Esta habilidad de Bachi tomó un papel importantísimo en el desarrollo mediúmnico de su mujer Marina, porque después de tener a uno de sus hijos, Marina tuvo algunas alteraciones psíquicas típicas del parto y parece ser que Bachi, con la ayuda de la hipnosis, no solo consiguió estabilizar a Marina, sino que se le despertaron sus facultades mediúnicas, de manera que conseguía con tanta facilidad entrar en trance que en algunas sesiones de transcomunicación con la radio había que vigilarla ya que espontáneamente podía desmayarse por efecto del trance. Esta cualidad adquiría su máximo potencial en las sesiones privadas a las que Bachi y Marina asistían para experimentar con la mesa parlante o en sesiones con otros mediums. En dichas sesiones Marina entraba en trance e incluso era capaz de materializar aportes, que eran pequeñas piedras o joyas que representaban regalos de los espíritus para los presentes. En algunas de estas sesiones se invitaban a padres y madres que habían perdido algunos hijos o hijas y por medio del trance Marina incorporaba alguna entidad que daba mensajes de consuelo e incluso se materializaban aportes que tenían sentido para los padres. Marcelo era un experimentador que quería registrarlo todo, grabarlo tanto un vídeo como un audio o realizar fotografías. Pero las entidades se enfadaban con él y ante su insistencia solo le permitían grabar en audio las sesiones mediúnicas. De ahí que este documento único que os voy a mostrar es un trozo de grabación en excelente calidad de una de las sesiones personales espíritas de Bachi y su mujer con la mesa parlante y donde además Marina entraba en trance. En dicha sesión, creo recordar que se registró el 20 de junio del 2006, normalmente estas sesiones se realizaban en compañía de mediums de efectos físicos tan extraordinarios como Natalino Tulli del Círculo Eseno de, de Roma o con el médium Roberto Setti del Círculo de Firenze 77 o el médium Demófilo Fidani, entre otros. Lo excepcional del documento es que a pesar de ser audio es de una fuerza conmovedora. No solo vamos a intuir cómo se desarrollaba un proceso de trance, sino que además vamos a escuchar claramente cómo se producían las materializaciones de los aportes. Vamos a escuchar cómo esas piedras caían al suelo ante los jadeos de marina. Si bien el audio completo es de cerca de una hora de grabación, creo que los cinco primeros minutos Ejemplifican a la perfección lo que sucedía en esas sesiones. Os aseguro que es alucinante. En otra ocasión os contaré lo que se conoce como la transgresión de Marcello Bacci en un intento de este por grabar en vídeo y fotografiar las sesiones mediúnicas. Es una historia increíble del que tengo material que lo corrobora, pero eso será ya en otro episodio. De verdad, me hace muchísima ilusión no solo ensalzar la figura de la esposa de Marcelo Bacci, sino de presentar este fragmento inédito que nos ofrece una idea de lo que sucedía en las sesiones espíritas de Marcelo y su esposa Marina. Empezamos hoy en Tiempo de Misterio, la mediunidad de Marina. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. La luce rossa dietro è il registratore? Sì. Sì. sì. Volete metterci qualcosa sopra? Ecco però. Ah, grazie. Perciò mm. mm. mm. dice che utilizzo un mezzo piano perché anche non si sente bene. Eh? Mm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 Ah! Ah! Marina! Marina! Ah! Ah! Ah! Ah! marina. Marina. Marina! Marina.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 Parla più forte, amico. Chi sei? Ci sono io, sì. Adopera bene il mezzo e fatti sentire più forte, in modo che non si possa registrare la voce. Ripetete quantità. Ritorneremo tre. a settembre. Ripetetelo perché sennò la sua voce. Vi faremo cose meravigliose. Vi faremo cose meravigliose. Che voi. Non l'aspetterete. Che voi non vi vo aspetterete. Che voi. No, non l'aspetterete. Non l'aspetterete. Che voi non Grazie. Grazie. I vostri ragazzi sono tutti intorno a voi. Grazie. Grazie. Siate tutti felici. Grazie. Grazie. E... Fascia tutte gioia. Per voi. Per voi. Per voi. Per voi. Ecco, per voi. Per voi. Per voi.